¡Bienvenidos a la CRIP! ¡Hey! ¿Cómo están amigos de Youtube? Estamos aquí con la segunda parte de Dragon Ball ¿Ves? De Dragon Ball Estamos aquí con la segunda parte de GTA San Andrés Terrorismo Pues sí Vamos a empezar una nueva partida porque la partida se me borró Bueno, ya está empezando Perdón, es que se me costó el video Y estamos aquí en GTA San Andrés ¿Qué vamos a hacer? Pues lo mismo Lo mismo gente, lo mismo a ah, meter Pues yo dije que iba a subir la segunda parte Pero la segunda parte este, se me había borrado Y pues Ahí está como un poco lenta Pero como se me había borrado este Tenía pensado este... Tenía pensado En ver cosas raras En el... San asandre Pues por eso vamos a ver qué hay A ver a la clave del carro de eso ya un poco de dinero ah, tenemos pistola arma todo tenemos pistola ven. vamos a encontrar un carro hinchado chato al cero de match bien este de la banda vente vente vente yo no te como vente yo no te como yo no te como Yo no te como no le como a nadie Bolita Si ando con la gorra de Dipper porque me gusta Hola Creo que el, el, lo puse mal eh, Ahí está la arma y no puedo ver qué arma Bueno sí puedo ver qué arma seleccionar pero este, sé como feo Creo que es mejor abajo El tren ya sé. tengo pensado en escoger el tren y descarrilar no, no, joder, joder vamos vamos, tren vamos, vamos vamos dos, uh, uh, uh, uh, uh. vamos a el tren vamos a ponerla encima Pues encima sí. siempre me he preguntado de dónde se detiene el tren vamos a perseguirlo La se fue se fue ahora vamos a echarse bueno. Bueno, siempre, me han, siempre me han dicho que el tren nunca se descarrila vamos a, a probar un par de cositas bueno, para descarrilarlo ¿eh? bueno, se puede ver que no se descarrila oh oh no oh. No, no, no, mira, mira, mira, mira, mira. no no no no miren, mira miren, no no no no no no no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 Y nos llevamos al tren Si, sí, nos vamos a llevar Vamos a ver hasta dónde llega el tren ¿Qué son las cámaras? Oh, ahí está la esta Hola, hola ahí Vamos a ver, hay personas viéndome Ahí tengo dos estrellas Por ahora, pero vamos a tener Más o menos Todas las estrellas, porque no sé conseguir casi todas Sino que sé conseguir más como que cinco la 6 no, porque o sea, tengo que, que. No sé, yo que sé, tengo que hacer algo más para más Algo que la ley no, no permita. Vale, vamos a ver si se puede descarrilar. Aquí yo, yo antes descarrilaba los trenes así. Ahí voy conduciendo todo bonito. Vamos a descarrilarlo. Descar vamos. Descarrela, descarrela. Descarrela. Vamos vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Este, por si acaso si las preguntas y respuestas, es, las preguntas y respuestas las iba a hacer este en un directo. Pero como las personas no, no, no veían el directo, pues decidí este, cortar las preguntas y hacerlo nomás en un video. O sea, solo en un video. Porque yo había dicho que iba a hacer este. Si te. si te preguntas y respuestas. O sea, iba a hacer primero preguntas y respuestas. Iba a hacer primero preguntas y respuestas. Y luego, este. ¿no? Luego el video que estoy haciendo ahorita, el de San A ver, bajemos el tren Vamos que vaya solito No, señor Star, no me quiero ir No me quiero ir Pero vamos a... por acá vamos a enfrentarnos a la policía Vente Vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vamos a ¿eh? mover el carro aquí Vamos a coger el carro Para, para, yo manejo perfectamente. Perfecto, me manejo perfectamente. Este más, este man me quede ya anda. Ah, no. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, no he hecho nada Vete, vete, vete. Se va, se va, se va. Se va, se va, se va. Bien, este más es que no sé quién. hay este man, este, me cae bien por lo que tiene la capucha aquí. Quiero. ¡Eh, tío! Oh, dice tomar la bomba alma. Ok, ok, ok, ok. Vamos a ponernos aquí a ver si nos atropellan. Uff, casi atropellas a la gente. Vamos, oh, vamos, no, mete. ¿Dónde vas? Allá, vele, vele, vele Vamos a conseguir este carrito ahí, Que parece de los 80 Que no me gusta nada ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Se subió? Sí, sí, sí, sí, Chocamos a la gente Es que no sé por qué tienen estos carros Parecen De amor Yo qué sé No quiero que nadie le hable de amor Ya se cansó de este episodio y el vio. no sale no sale no sale hombre ya vamos vamos vamos vamos no pierdo el tiro porque si lo pierdo pierdo el segundo, abrigo pate necesito armas armas sé que es ilegal pero armas sí. ¿No vamos a elegir el avión no está el avión no está el avión el mismo que el avión está pero no, si el avión está acá, está acá. What the fuck? Para mí que viene un millonario y se lo. Se lo llevó. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero volé de él, pero acá por la la. Vamos a leer este carto. A ah, ver, no hay ni un carro O sea, no hay, no hay ni un carro, no hay ni un carro O sea, perdón, ni un avión A ver, no hay ni un avión No hay, no hay ni un avión. No avión ¡Ay! What, the fuck? what? O sea, ¿qué? O sea, yo estaba aquí, es un ya. O sea, ¿qué loco millonario vino y qué? ¡What no está... the O sea, ¿What the fuck? O sea, estás ¿eh? Bueno, vamos. Y por estas montañas... ¡Ah, ya! ¡Ah, la, la, Aquí, esta, yo estaba atacando, o sea, yo estaba... Usted, mira, estas son naves de... A ver, vamos a aterrizar por aquí. Son... Son naves, sí, son naves... Son naves espaciales, naves espaciales. O sea, del gobierno, me imagino. A ver. ¿Qué pasa, Andrés? Sube, sube, sube. Sube, sube. Uf, uf, casito, casito, casito. A ver. A ver, a ver. ¿Dónde, dónde tenía aquí? ir? aquí por acá. Vamos a la, a la playa de esta ciudad. Vamos a la playa. A ver. Vamos a. Yo quería ver esta playa. Vamos, vamos. Yo quería ver esta playa. Vamos, sube, sube, sube. Por allá quiero que ir un avión. Sube, sube, sube. Me parece que ya no tiene, yo que sé, más gasolina, ¿no? Pero cada vez se vuelve más pesado el avión. o sea ¡Uf! Uh, uh, ¡No, no, no! A ver, vamos. vamos. Vale, vale, vale. que el avión es, me atacan, me atacan, me atacan. Y aquí hay otra frontera que no se puede cruzar. O sea, bueno, creo que sí. Es que no sé cómo hay que... A ver, se puede ver que acá hay una...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 Oh my god. Escuché ese sonido. A ver, yo. ¿Este.? ¿Cómo que se llama este puente? No me acuerdo. Pero he visto este puente varias, en varias películas que le llaman el puente. Inten no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. un barco. Es un barco. Pero es un barco varado. No se mueve. ¿Ah, sí? ¿Se mueve? Sí, se mueve. ¿Sí se mueve? Uh -huh. Aquí veo un barco, vamos a chocarlo. No, casi quiero ir a la playa. A la playa, a la playa, quiero ir. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vente, ¡Eh! así lo si sí, ese barco no se mueve, se queda parte del juego. ¿De qué pareció? A ver, what the fuck, what the fuck.